Emociones, vida, angustia y alegrías son las paredes de la casa del poeta. Hay tristeza, hay ternura, hay fantasía. Bienvenido a la casa del poeta. En la puerta de la casa hay un escrito Donde dice que aquí vive un poeta Pero pido que lo guarden en secreto Ahora lo sabes tú Y también lo sabe ella Cada día me levanto y voy buscando Nuevos temas, nuevos tonos y canciones que permitan que yo mande mis mensajes, que transmiten en espejo las estrellas, emociones de vida, angustia y alegría son las paredes de la casa del poeta. Hay tristeza, hay ternura y fantasía. Bienvenidos a la casa del poeta. Es la casa donde habita este poeta un rincón donde se cuecen sus historias, algunas vienen directo de su memoria, otras llegan con amor desde la gloria. Si existieran en el mundo más poetas, no existiría violencia en la vida la ventana de la vida está en su casa está abierta